Tengo un blog donde guardo tantas pruebas de llamadas a ti. Sin embargo, tengo pocas, pocas llamadas tuyas para mí. Creo que te regalaré las estrellas, estoy intentando guardarlas en un cofre de oro y plata bella, para que a estas no puedas olvidarlas. Hay estrellas que solo responden, hay estrellas que nunca te recuerdan. Solo si tú haces un gesto y las miras, solo así ellas responden. Quizá te mira, tengo un blog donde guardo tanta prueba de llamadas a ti, sin embargo tengo pocas, pocas llamadas tuyas para mí, pero gracias a la vida sí tengo algo que me pertenece y sin embargo que sí que llama y se preocupa que sí se interesa y Dios mío se ocupa ay ay ay ay, ay. Solo quiero una hora extra en la luna, solo quiero respirar, esa es mi fortuna. Solo quiero un papel para escribirlo, solo quiero un pastel, una cereza y un nido.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 pocas llamadas tuyas para mí. Sin embargo, tengo pocas, pocas llamadas tuyas para mí. Pocas llamadas tuyas para mí.